Yeah. Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez Por seis años <risas> Va, Esta es la historia que cumplió un año ya yeah. Quedan cinco A, ver qué tan, pinches mal, va Venga las mascotas que ya dejen su dislike Porque las ni las, maro más, va una vez más ¿Recuerdan esos feos tiempos en que Peña Nieto Llevaría el país entero hacia el despeñadero? Dos puntos promedio teníamos de crecimiento Y hoy los chairos aplaudiendo la estadística de cero No sé, ¿por qué? Tú llámame fascista, tal vez Por lo que un día pensé, pero diré Que sí tú le liberas las cuentas al bester Y apoyas a la no está bien ¿Recuerdan la terrible era en la que calderas Bañaría nuestra patria con la sangre de inocentes? ¿ves? Qué bueno que ya no hay guerra AMLO va de veras Pero igual ahora los números de muerte siempre, siempre crecen Comprendo la postura del asno Pues servir a tres amos es bien complicado, hermana Por un lado tenemos a Evo Por el otro a Ovidio Y Trump a servirle de aduana Qué raro, lo admito Que el ex convicto del Nijis haya sido lo mejor de la cuatro O bueno, hay gente que está mejorcito Si no pregunten a criminales y narcos También beisbolistas y guachicoleros Y los hondureños con trabajo nuevo los recaudadores de impuestos ladrones la gente de a pie no le importa al gobierno no. ni los originarios con el tren maya no. que los niños con cáncer junten sus tapas no. que los impuestos paguen longaniza cara en palacio nacional sí que les encanta <risa> un día dice no satanizar a periodistas un día la prensa fifi me, me odia, odia con, con manía. manía un día en este gobierno no hay corruptelas y siempre hay proyectos de adjudicación directa un día con que las no es al 100% juarista hoy lo ves Negociando para evangelista, Tantas contradicciones que parece no tener fin Y se resume esto diciendo siempre hay un tweet. Paréntesis, serás no, pero no será tonto Ya ven que en lo polémico siempre manda a otros Ya ven en la propuesta de unir iglesia-estado Resulta que fue idea de otro más no de AMLO El mayor aumento de salario mínimo En más de 40 años dicen con clamor ¿Saben qué pasó cuando el último ocurrió? Que Crisis nacional ni historia, saben, seas si mamón en la 4T se apoya o no a la mujer Perdonó las pintas la rata del Repsamen. Luego Noroña y Mire les dan otro enfoque Hablando de nalguitas y pirujas entonces Sacó un libro para hacer economía moral Un tipo que tiene el país en recesión total Que miente como habla o tal vez mucho más No tiene idea de economía ni de moral ¿Recuerdan esa fea mañana donde Yotzinapa fue un crimen del estado? Represión y absolutismo Pues Asnoya cambió la historia y su chalana barca ya no hizo nada malo Todo fue un malentendido Entendido. La crisis del sargazo solo eran los papás. El ecocidio en selvas ni talando pasará. El narco es de pueblo bondadoso de verdad. Y todos los acarreados amanamlo de verdad. Excepto por molécula, todo está mal. Va, si no se le eh, al hijo querido, es que no eres un medio real. Resulta muy curioso este gobierno de ignorantes con mascotas analfabetas que predican la cartilla moral. Y las maromas nunca se pararían. Tienes criterio, pues te paga la CIA. ¿Qué? Ya di la verdad, si es que usas tu cerebro. Eres un fifi del man, les asno Y sus fieles maromeros, los chairos buen, buen. Vale madre que ni con verificado Puedan aceptar que ni Dross ni el niño apoyan Ni la grasa, ni la Sasha, ni, ni la, la Spears, Spears, ni yo, ni Sims, Ni la Dani, ni los pambis conspiran para derrocarlo Feliz año nuevo, gente Ay, quedan cinco en serie Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear quatro Happy birthday to you. <ríe> ya, apaga eso, cabrón.